¿Qué tal? ¿Qué tal mis amigos? Boris Darmon una vez más aquí en el programa de este mes que se titula Autoliderazgo y estamos trabajando juntos para aprender algunas técnicas y tener algunas herramientas con el propósito de desarrollar nuestro propósito en la vida. Eh, tú puedes vernos directamente en Facebook Live todos los días a las 7 de la noche y también en Boris Darmon Canal más o menos como unas, unos 20 minutos después de las siete y media. Y qué bueno que puedas compartir con nosotros en esta noche. Porque hoy tenemos un tema sumamente importante para nosotros. Estamos desarrollando esta semana eh, el autoliderazgo, pero dentro de las fortalezas y destrezas que nosotros debemos desarrollar para proyectarnos y ser, dejar un legado en nuestra vida mientras desarrollamos nuestro propósito. Pues estábamos hablando ya de algunos, algunos de ellos, hemos hablado ya Seis de ellos, la primera fue creatividad, la segunda curiosidad, la tercera fue la apertura mental, la cuarta fue el amor por el aprendizaje, la clarividencia o la sabiduría y por supuesto la audacia o el valor para hacer las cosas. Esta noche vamos a avanzar con tres más. Vamos a hablar hoy día acerca de la persistencia. Una de las características más afectadas en la vida del ser humano es la persistencia. ¿Por qué razón? Porque la rutina la formalidad, el cansancio, la influencia y los paradigmas establecidos en otros nos influencian de tal modo que perdemos nuestro sentido de perseverancia. Persistir por persistir tampoco es el camino correcto. Persistir porque simplemente se nos ocurre y quedar, querer, querer quedarnos con lo que dijimos en nuestra, en nuestra promesa o lo que dimos, nosotros decimos dimos nuestra palabra y persistir en algo que de repente nos equivocamos, tampoco es lo correcto las personas que persisten son aquellas personas que cuando comenzaron a desarrollar un proyecto en su vida no, entendían no, que, que cada cosa que ellos tenían que hacer era en función de aquellas cosas que funcionaban es que aquellas cosas que no hay no, una pequeña interrupción Vamos a cancelar a las personas que están aquí en nuestro programa para que ellos puedan abrir sus micrófonos. Muy bien. Algunos nos acompañan, por supuesto, en el Zoom. De todos modos, eh, la persistencia es una de las características más eh, importantes, una de las más importantes en el desarrollo de nuestras fortalezas. ¿Por qué? Porque con ella completamos eh, en el camino Piezas que pudiéramos no encontrar si es que nosotros vamos haciendo espacios o vamos dejando de lado el propósito o el proyecto que nosotros hemos empezado. Incluso en proyectos difíciles, si nosotros no somos persistentes, podríamos perder grandes oportunidades y sin ellas podríamos entrar en un proceso de frustración. Esta frustración puede provocar en nosotros reacciones no necesariamente muy humanas o muy beneficiosas para nuestra vida. Podemos caer en tensiones, en estrés que pueden producir enfermedades fisiológicas en nosotros, pueden obnubilar nuestra mente porque el no persistir y fracasar o no darle la importancia en los momentos debidos eh, puede permitir que un proyecto se detenga o haga una pausa innecesaria. La persistencia es parte de la vida y de los proyectos del ser humano. Ser perseverante no es fácil. Hay muchas personas que tienen un gran entusiasmo para comenzar proyectos, pero en el camino se desanima. La razón es muy simple. El cansancio, el desgaste emocional que se tiene cuando uno eh, le pone todo el esfuerzo a un proyecto y ese proyecto en vez de cumplirse o completarse dentro de lo planificado en un mes, dos meses, un año se prolonga un poco más por las dificultades, por las circunstancias que pueden haberse presentado en el camino, a veces las personas se desaniman y la rutina comienza a ganar espacio y finalmente termina por absorbernos tanto que terminamos en el stand-by ¿no? en el statu quo, o en ser parte de una estadística de personas que comienzan algo y nunca terminan. Yo conozco varios amigos que han intentado hacer algo. Estudios, se han cambiado de carrera, han pensado que esto es mejor, que esto es otro, entonces dejan de lado un proyecto. Otros que están procurando una beca o están procurando realizar algún proyecto en algún otro país, van una vez, dos veces, después se desaniman, dicen, no, creo que a mí no me va a llegar eso. Y finalmente terminan por no recibir lo que procuran. Yo tenía creo que 19 años cuando intentamos con un grupo de seis muchachos conseguir una beca para Texas para estudiar en una universidad allí, inglés. Y recuerdo que de los seis, solo dos nos interesamos en ser persistentes. Finalmente alcanzamos la beca. La logramos, la conseguimos, pero el proyecto no funcionó para nosotros, no porque no quisimos y porque no fuimos persistentes, sino porque las becas para este tipo de estudiantes extranjeros se canceló seis meses antes de que nosotros pudiéramos matricularnos en el colegio. Es cierto, a veces los proyectos que nosotros realizamos pueden tener impases y esos impases pueden bloquear o simplemente cortar la, eh, el curso de un proyecto, de, una, de un plan. Si tú no tienes el control sobre él, no hay nada más que hacer. Pero ser perseverantes es desarrollar cierto nivel de industriosidad. Una palabra nueva, ser industriosos, buscar en el camino de la perseverancia herramientas que te permiten perman permitan permanecer creciendo. No en el nivel solamente, sino creciendo o buscando nuevos horizontes en el cual podemos este, enrolarnos teniendo una base que la persistencia nos permite construir. En segundo lugar, utilizamos o necesitamos una fortaleza sumamente valiosa que tiene que ver con nosotros mismos y es la integridad. La integridad tiene que ver con ser auténticos. Tal vez muchos han creído que ser íntegro es ser perfecto o no tener errores. No. Ser íntegro es ser auténticos, es mostrarse como uno es. Muchas veces les he dicho a muchas personas, porque yo creo que tengo un nivel de autenticidad, sin necesidad de ser orgulloso en lo que digo, es ser honesto, sin duda, ha causado en algunas personas mucho problema en su relacionamiento. Pero yo tengo un nivel de autenticidad que me permite decirle a mis amigos o a los que me conocen, puedes cuidarte de cualquier otra persona, pero de mí no, porque lo que tú me ves aquí o lo que tú ves aquí, que yo soy contigo, así soy cuando no estás tú presente o cuando estoy solo. El concepto de ser íntegro tiene que ver con la honestidad no solamente hacia los demás, sino hacia uno mismo. Muchas personas viven actuando. Creen que la escena del del circo o del, del cine o del teatro, es una vida toda. No, no es así. Ser actor permanentemente cansa porque tú estás tratando de mostrarte a las personas lo que tú no eres. Estás tratando de decirle a los demás lo que tú no tienes por dentro. Y una de las características más importantes para poder desarrollar un buen relacionamiento entre las personas es ser auténtico, ser honesto sin necesidad de ser atacante de, las, de los errores de los demás en el llamado o en la llamada honestidad. Hay que vivir de manera auténtica en tu casa, en tu trabajo, en tu relacionamiento con las personas que conoces y con las que no conoces. Eso es importantísimo. Sin forzar, sin actuar, es necesario ser auténticos en el sentido de yo soy lo que soy. No estás obligando a la gente a que te acepte por lo que tú eres o como tú eres. Estás tratando de mostrar a las personas que tú no necesitas mostrar otra cara o ser otra persona para que ellos te acepten. La integridad muchas veces también se muestra dentro del concepto de la humildad. Que si bien es cierto, ser humilde no es un acto nuestro, sino es el fruto de un relacionamiento pleno con nuestro Creador, con Dios, porque Él es el que produce la humildad en el corazón del ser humano, y la autenticidad o la honestidad es el fruto de darnos cuenta quiénes somos y vivir de acuerdo a aquello que nosotros nos hemos dado que somos, cuenta que somos. Esto es un trabajo que si bien es cierto, a veces lo consideran como algo difícil, no necesariamente es difícil porque si tú tomas tu vida en serio y quieres buscar un propósito en esa vida que te dé sentido, que te haga vivir con alegría, que te haga vivir ocupado en las cosas que valen la pena, en esos principios que tus padres o quizás tus mentores te enseñaron, es importantísimo desarrollar autenticidad y por supuesto vivir una vida íntegra en nuestro interior. La integridad no necesariamente es es Aprobada por los demás. Pero el ser honesto va, va a manifestarse a través de nuestra integridad y vamos a ser para nosotros mismos personas auténticas. He conocido muchas personas que son auténticas, que no podría yo dudar de ellas por lo que son o por lo que muestran. ¿Por qué razón? Porque siempre han sido así. Los conozco en su casa, los conozco a través de su familia, a través de personas que viven con ellos como sus propios hijos, su esposa o su esposo. He podido notar en la vida de ellos una vida eh, consecuente. Y eso demuestra su integridad y autenticidad. Y, por supuesto, ser honesto es parte de nuestras fortalezas. Finalmente, tenemos que hablar acerca de nuestra vitalidad. Yo creo que los seres humanos somos azotados permanentemente por el cansancio. Nuestra vida saludablemente no necesariamente es bien conducida por nosotros mismos. Todos los días entre mi esposa y yo, incluso hemos estado con mi hijo y mis hijos hace una semana atrás, nos hablan siempre de la salud. Hay que cuidar nuestra salud. Estamos muy gordos, estamos muy pesados, estamos sin vigor, sin vitalidad. Dice que dice un dicho que tú eres lo que comes y es una gran verdad. Estamos llenos de ofertas, de cosas que dañan nuestra salud, que nos quitan vigor, que nos quitan vitalidad, que nos quitan entusiasmo, que nos quitan energía en nuestras vidas. Y nos convertimos en pequeños zombies. Vivimos con dolor de articulaciones, con dolores de músculos, tenemos dolores de cabeza, vivimos permanentemente con afecciones fisiológicas que son... No necesariamente por un descuido fisiológico, sino por esos conceptos equívocos que nosotros manejamos para poder eh, alimentar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, con cosas que no necesariamente son vitales. Por ejemplo, alimentamos nuestra mente con música que no tiene sentido. Hoy las músicas o la música más aceptada es aquella música que no dice nada, que simplemente entretiene la mente en la nada. Eso destruye nuestra vitalidad, nuestra energía. Los jóvenes de hoy, los adultos incluso, participamos de alguna manera de ese tipo de música que llama la atención por su letra o por su tipo de sonidos, pero finalmente no trae consigo nada que nos ayude a, a liberar nuestra mente de situaciones peligrosas como el estrés y algunas situaciones preocupantes. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a alimentar nuestra mente con aquellas cosas que valen la pena. Leer cosas correctas, leer buenos libros, leer historias, testimonios de otros acerca de cómo lograron eh, sobresalir en la vida. Eso es importante, alimentar nuestra mente de esa manera. Alimentar nuestro espíritu de la palabra de Dios. Es importantísimo para nosotros mirar la naturaleza, comprender las maravillas que Dios ha hecho. Esta tarde nosotros pudimos contemplar un hermoso arco iris que casi era doble arco iris, una belleza en el, en el firmamento, que todos podemos dar fe de que está Dios allí, en la naturaleza que él creó, en la belleza de su creación. Reconocerlo a él como Dios alimenta nuestro espíritu, nos hace ver nos hace sentir que somos personas con valor. Nos hace sentir que tiene sentido vivir la vida aquí. Nosotros vivimos ahora en el campo. Estábamos contentos viviendo en la ciudad. Teníamos todo. Pero un día dijimos, este no es el lugar donde vamos a aprender acerca de Dios. Donde vamos a alimentar nuestra mente y nuestro espíritu. Y nos vinimos a vivir al campo. En el campo tenemos todo. Casi no dependemos de nada de la ciudad, porque lo que sembramos aquí cosechamos y comemos, consumimos cosas naturales, dormimos como nunca temprano. A las primeras horas de la noche estamos agotados en el sentido positivo, porque hemos estado activos en las cosas de la naturaleza, de, de, de, de los sembríos y de la agricultura, que nos lleva a la cama temprano y descansamos plácidamente, nos levantamos temprano atendemos los animales, gustamos de las cosas que ellos nos enseñan. Nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu porque eso nos va a dar vitalidad, nos va a dar valor. Yo puedo dar un gran testimonio en mi vida. Personalmente no quería contarlo, pero lo voy a contar porque creo que vale la pena. Cual día que yo salí de la ciudad y vine aquí al campo y comencé a construir mi casa, a preparar el terreno, a hacer los sembríos, Claro, con la ayuda de otras personas que de aquí del lugar que nos, que nos ayudan y nos enseñan, todos los dolores articulares que yo tenía se fueron. Había subido de peso. Me sentí una persona totalmente en camino a la muerte. Dolores de cabeza. No veía bien. Sufría dolores en mis brazos, en mis hombros, en mis rodillas. Pero llegué aquí y todo cambió. Todo cambió. Mis horas de dormir de las dos de la mañana se trasladaron a las ocho o nueve de la noche. Mis horas para levantarme, que eran como las 10 de la mañana, se trasladaron a las cinco y media de la mañana. Mis actividades durante el día, que eran solamente tomar café y estar sentado en una computadora, se convirtieron en la mañana en sacar a los perros juntamente con mi esposa, poner eh, los animales a, a comer, abrir el gallinero, juntar los huevos, gustar de las actividades propias de, nuestro, de nuestros animales, que las vaquitas, que los caballos, que los peces, que la piscina, y que a cuidar el agua, esas actividades nos llenan en contacto con la naturaleza y alimentan nuestro espíritu, tanto así que nos da una vitalidad increíble en las mañanas para levantarnos y ser generosos con nosotros mismos, porque nos sentimos con vigor, con energía, con alegría, yo te doy este testimonio porque creo que hay fortalezas que están siendo aminoradas por la rutina de la ciudad, por la rutina de las actividades, por las cosas que muchas veces nos tienen tan atariados. Nos han hecho olvidar que nosotros somos personas creadas por un ser supremo llamado Dios que nos dio la naturaleza para que pudiéramos vivir en ella y gozar de ese privilegio de paz que nos da cada día. Espero que esta noche pueda haberte ayudado a que comprendas que ser perseverante te permite lograr cosas en la vida, que tener integridad te hace sentir como una persona realmente feliz y te da vigor, te da vitalidad, te da entusiasmo vivir una relación permanente con tu Creador. No deseches esta enseñanza. Te lo digo de todo corazón. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro, gracias te damos. Porque cada noche, mientras estudiamos estas, estos principios que nos ayudan o herramientas que nos ayudan a vivir una vida con propósito, también aprendemos cosas respecto de ti, de tu palabra, que nos has enseñado y que está allí y que seguramente alguno de mis amigos va a ir y la va a buscar y van a encontrar. Y nuestro contacto en la naturaleza que nos permite vivir la experiencia de relacionarnos con tu, con tu creación. Bendice a cada uno en su propósito. Ayúdanos a tomar caminos que nos ayuden a vivir una vida con propósito y feliz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Mis queridos amigos, todas las noches estamos saliendo a las siete de la noche aquí en Facebook Live todos los días nos puedes ver en el programa de Facebook y también nos puedes ver en Boris Darmon canal porque este programa lo vamos a subir a nuestro canal y lo puedes también eh, ver este programa completo, si te gusta compártelo con los demás, es nuestro privilegio poder tener esta ventana para llegar hasta tu hogar y ayudar de alguna manera a alguien a pensar que la vida tiene un propósito soy Boris Darmon, nos vemos el día de mañana a las 7 en punto, chao chao